Buenas noches, bienvenidos a la segunda carrera de, de esta Fanny Cup en su decimotercera edición con los Audi RS VLN, el TT grande. Y en esta ocasión eh, nos vamos a Salzburg, en, en, en Austria, un circuito muy particular con dos. Básicamente es una salchicha casi, es dos rectas muy largas y un par de chicans y una curva arriba de otro abajo, básicamente. Si queréis os pongo el mapa para, para que os hagáis una idea. Y bueno, pues. Puede ser muy interesante, ¿no? El, esta esta segunda ronda. Eh, tenemos ya. 21 pilotos dentro del server en estos momentos aún falta creo yo gente por entrar eh, y nada el... la semana pasada estuvo muy muy muy interesante eh, se vio claramente la segunda ronda eh, la importancia del tema de, de estrategias de, bueno, de, pues, de entrar a cambiar gomas y todo este tipo de historias y vimos un, una victoria prácticamente en el último metro eh, que se llevó Tony Santa Clara prácticamente porque el, el que iba a líder en ese momento que creo que era de Luca, tuvo que levantar el pie porque las, las gomas no le daban, la goma no le daban no llegaba, no llegaba y, y tuvo que levantar el pie y, y bueno, le, como una exhalación vino Tony y le, y le, y le pasó eh, poco a poco van entrando los pilotos ya son 23 vamos a ver eh, vamos a repasar si queréis cómo, cómo están los tiempos que han hecho los, los pilotos en entrenos. en el líder boar y vemos que bueno que Jeremy eh, terminando ha hecho 121 y muy muy cerquita tenemos a Raúl Racoyote a 17 centésimas, con 1,22 bajo. A continuación, Tony Santa Clara, ya un poco más distanciado, cuatro décimas. Después, Jorge Hernández, poco también ahí no llega a cinco décimas. Xavi López a siete y media. Peixoto a más de 8 eh, Farinaki eh, a uno y medio, un segundo y medio. Enrique González, 1,8, con ocho. Sergio Nunes, casi dos segundos. Eh, Kanji. Este no está escrito el campeonato, pero bueno, todos segundos, 4 y 3, 7 para Marco Fernández. Así que vemos que más o menos los tiempos van a andar por ahí. La, la pole imagino que andará por ese 22 bajo, 21 alto. Es un poco la, la previsión que tenemos. De momento, si volvemos a práctica, que todavía quedan unos cinco minutos vemos que, que la vuelta rápida la tiene raúl racoyote con 1.2278 cerquita de ese tiempo él todavía puede, tiene dos décimas no para bajar respecto a lo que a su mejor tiempo de, de líder board vemos que siguen entrando pilotos ya hay ya hay 25 vamos a ver si termina de entrar alguno más pero, no, pero bueno parece que hay um, Bastante buena audiencia. Voy a repasar un poquito la lista de pilotos, a ver quién hay nuevo, digamos, que no asistiera la semana pasada. Pues veo a Lorenzo Genari, el italiano, que creo que no corrió la semana pasada. José María Villegas, de Goma Quemada. Bienvenido, los amigos de Goma Quemada, que estaba inscrito pero tampoco corrió la semana pasada. Y los demás, yo creo que todos, ¿no? Eh, Raúl Coyote, Diego Troitas, Chermi, Rubén Márquez. Tony Santa Clara, por supuesto, Max Tervin, Camaño, Benjamín Chicac, Peixoto, De Luca, Nunes, Portugués, Pedro Ramos también corrió, Ángel Carrillo también, Marco Fernández también, italiano Nietzsche también, pero Plaza, Guillermo Yorca. A ver si Guillermo Yorca tiene, tiene suerte que le hemos estado ayudando a ver si puede para ponerse un radar, porque tiene problemas con el Other Hood, a ver si ya. eso le ayuda, ¿no? Un poco a. Pues a, a situarse mejor en pista, seguro que sí. Eh, Farinaki, Mateo Muchetto, Alejandro Tomeno, Paco Donés, Jorge Hernández y Rob Rob, del Rob Rob de, de zona de carreras. Bueno, pues. Vamos a ver. Como decíamos, vamos a acompañar, por ejemplo, terminando. ¡Ups! Perdón. Ha ido el dátil de, de acompañar a, a terminando. A ver si le traemos un poco de suerte al piloto argentino de la escuadra de virtual racing. Girona aquí le vemos acometiendo el, el host life el, el bucle. Este es una curva complicadísima. Después la curva Paddock o en alemán la Fahrer Lager Fahrer, joder, Fahrer Lager -Kurv. Y bueno, esto ya se adentraría al en tercer sector con esta chicán tan delicada. Ojo que, que ahí veis esos barriles naranjas. Ojo que eso no es no son neumáticos. O sea, eso es sólido. No es goma. No es. Es prácticamente será hormigón, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues acompañamos a Chermi. Buenas Bombertín, ¿qué tal? Bueno, primera chicán, ojo ya te digo con estos postes naranja, a continuación eh, se dirige hacia la Noxtin Curve, aquí la tenemos, en este cartera azul que no lo indica. Y ahora acelerar y todo recto. Vamos a entrar ya en el segundo sector para Chermi. Bueno, alemán sí, convertir muy, muy bien. El español a medias, pues imagínate el alemán. Bueno, eh, vemos que ha hecho el primer sector un tiempo de 32-8, Chermi. Vale, se dirige hacia la Ostleife. Ojo que aquí es, es que es súper fácil que se te vaya al coche y ves cómo va rectificando Chermi. Vale, va a bajar ahora a la, a la derecha para la curva de paddock Buenas, Bauer, ¿qué tal? Bienvenido una cervecita que, que esto promete que está interesado. La última chicán y vamos a ver qué tiempo hace. A ver si le da tiempo a llegar. Yo creo que sí. A ver qué tiempo hace el argentino Chemy. ¿Si puede bajar ese 22, 3 que tiene? ¡Uah! Por, por un pelo, por 19 centésimas. Ha estado ahí Chelmi. Vamos, la roba en el último minuto esta vuelta rápida en, en práctica y bueno, señores. Se acabaron los entrenos, se acabaron las pruebas y vamos a lo serio. Vamos al turrón, vamos a, a Quali. Bueno, siguen 25 pilotos en pista. ¿Preparado para otro final de infarto? Hostia, Bauer. Pues ojalá, ojalá que sí. No por el infarto en sí. Eh... Pero tienes que... Espérate un segundito. Eh, pero vamos, sí, que sí, ojalá. Bueno, pues empieza la Quali. Vamos a poner. Vamos a ver ya si se empiezan a salir los pilotos. Ahí vemos a Raúl Coyote. Empezando su vuelta de instalación, de toma de contacto. Por detrás ya veo que le sigue Troitas. Del galicia Team. segundito estamos echando una mano vale bueno pues que hay algún piloto que tenga un plan para entrar por lo visto que me falta alguno porque se habían apuntado un par de chicos del el canarias team luis artiles y oliver garcía oliver creo que dijo que le venía mal por tema de trabajo que iba a poder en esta carrera que ya vendría la siguiente y luis pues no sé si tiene algún problema y, eh, artiles luis eh, tiene que vamos a ver si ¿sí has aceptado que he visto que sí eh, si entras en la página de la segunda ronda la página de la segunda ronda eh, tiene que tiene eh, la parte superior tiene que estar la contraseña ¿vale? y si no como dice dice bauer mira a ver en tu correo electrónico a ver si te, la, te, te ha entrado la bandeja de, de correo no deseado o de spam tiene que estar ahí te da tiempo a entrar ¿eh? que quedan 12 minutos Pues ese. Madre mía. Dale, intenta buscar... A ver un segundo. Ahí, ahí, ya, tío, ahí, hay pilotos con problemas. Está entrando algún piloto más. Veo que ha entrado Xavi López. Bueno, poco a poco ya son 26 en pista. A Ver cómo puedo yo ayudar a este otro piloto. A ver, vamos a ver. Hay que hacer de todo: retransmitir, gestionar el campeonato. Un poco, a ver, este chico, el tocayo así que González. Es que está escrito dos veces o no. lo siento por él pero es que es que le tiene que ver le tiene que aparecer bueno ah, bien bueno pues eh, Enrique González, el tocayo ha conseguido entrar. Me alegro. Siempre tener un Enrique más. Bueno, 27 en pista. Me falta Luis artiles Venga, Luis, a ver si consigues entrar. No es tan difícil. Yo sé que los los que son nuevos con ese tal, nos, nos apañan con la contraseña. Pero bueno, vamos a volver un poco a. Vale, sí, sí. Luis está aceptado. Claro que sí, sí. Está en verde, o sea que sí. Le tiene que salir en, en la web. Luis, te tiene que salir en, en, en la web de Srelix si vas a la, a la página de la segunda ronda, claro, debería salir en la página de la segunda ronda, o sea, de, de la ronda que vayas a correr, en este caso la segunda, arriba a la izquierda, como bien dice eh, Bauer, ¿vale? Eh, es que me da pena, ¿no? Que, y si no en el correo, Si la, la cuenta con, lo que haya, con la que estáis registrados en SRELIX, vais ahí a la bandeja de entrada o... Oh, Posible que, posible que haya entrado spam o correr no deseado, algo de esto. Bueno, vamos, que me lío. Eh, 27 pilotos, la verdad que bastante asistencia. Vamos a ver si como si Artiles consigue entrar. Y vamos a ver. Vamos a ver... Uy, sí. Lo que faltaba a mí es que ahora el PC se me bloqueara. Bueno, pues nada. Eh, uf. Vale, bueno, pues vemos que la poli provisional la tiene de momento, cuando ya han transcurrido cerca de seis minutos, eh, el argentino terminando. Has entrado, Ertile, genial. Bueno, otro más. Bueno, genial. Me alegro. Me alegro. Hombre de Bernat, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, eh, eh, como decía, pues Chermi tiene la pole provisional. Tony Santa Clara está súper cerquita, a una décima. Jorge Hernández a dos. Diego Troitas a, a dos con tres. Paco Dones a cuatro. Empatado con Raúl Coyote prácticamente a la milésima. Rubén Márquez a cinco. Italiano Mucheto 5 con siete. Bueno, está la gente. Muy, muy, muy, muy apretada. Yo creo que todavía ese tiempo se puede bajar. Hemos visto que terminando en líder eh, fue capaz de hacer hasta un eh, 22, no, 21.9. Hombre, Rubén, bienvenido. Sí, la verdad que está está bastante igualado. Esperemos que eh, está la cosa más calmada. ¿no? La, la semana pasada hubo bastante. Euforia, vamos a llamar y bueno, pero bueno, los pilotos ya ha habido hubo reclamaciones de incidentes que se que, bueno, pues que la, la organización gestionó los comisarios. Y bueno, yo creo que los pilotos tienen claro que, que los, la, la carrera no, no se gana en la, la primera curva, y bueno y aquí imposible, ¿no? Porque ya sabe como se explicaba en esa primera chicán. Vamos a verla aquí acompañando a Diego Troitas. Ahí veis esta primera chica que es mortal con esos dos postes naranjas que son están clavados al suelo eso no es flexible no se mueve es cemento un golpe ahí y es rotura de motor vamos wow, fijo como mínimo o sea que mucho cuidado hombre Víctor bienvenido bueno yo de momento si os parece voy a ay, si soy capaz voy a proponeros a ver si soy capaz esto era Ahí está. Voy a proponer que. A ver si esto de las encuestas funciona. Porque.. Vamos a hacer una encuesta. Vale, bueno. Señores, encuesta. ¿Quién creéis que va a ser el piloto del día, no? No tiene que ser necesariamente el ganador, o sí, recordad que son dos mangas bueno bueno bueno muy bien veo ya que eh, rubén ya está eh, votando con tony siempre por pues si sí, yo también hubiera no voy a votar por ser cuánime pero pero yo votaría tal. bueno eh, hombre Edu, bienvenido bienvenido muchas gracias por pasarte nada aquí estamos con eh, todavía en Quali y nada acabamos de poner una aquí una porra para votar a quién creemos que va a ser el piloto del día, quién, quién va a ser el, yo qué sé, el más espectacular, o el que más adelantamientos haga, o el que, no lo sé, no te, o el que gane todo, o el que, no lo sé. Ahí yo os propongo esos 11 primeros pilotos, esto está basado simplemente en, en más o menos como fue la semana pasada. Eh, pero si hay algún piloto que esté en, en pista, de los 27 o 28 que hay, y queréis votarle, lo pedís, y lo añado, ¿eh? Ya sé cómo se hace. Vale, veo que estáis todos votando. Eh, ¿Cómo te llamaste? Lo que tienes... Enrique González, lo, lo añadimos. Lo añadimos en un segundito. Vale, como esto callo. Vale, entonces... Vale, ya está, ya aparece. Mira. Eh, ¿Cómo te llamaste? Escribes. Bueno, mira, ahí tienes poco más arriba como han votado los demás eh, Enrique González es el 12 pues pones signo de admiración bote espacio 12 vale si le quieres votar vale ya ya ya lo ha añadido como te llamaste Oye, luego que si puede votar a dos no menos algo el piloto el día solo puede ser uno el piloto solo puede ser uno igual más adelante hacemos otro tipo de encuestas que permitan elegir dos o tres no lo sé vale bueno vemos vemos que de momento también ha votado Bedu muy bien muy bien veo que cómo te llamaste ha votado a Enrique González alto Callo. No, gracias a ti por supuesto eh, como os decía eh, si falta algún piloto pedirlo vale ahí he puesto están esos 11 que yo he puesto iniciales más el que ha pedido es como te llamaste, aquí al tocayo enrique González y tal. Bueno, de momento, que me despisto. Terminando. Ahí le tenemos. Vamos a quitar la encuesta un momentito. Con esa pole de 1, 22, 198 Todavía, eso está, esos son dos décimas más lento de lo que él mismo ha hecho esta semana, el líder Boar, por lo que hemos visto. O sea que puede, puede, ah, puede bajar. El piloto argentino puede todavía rascar. Pues eso, dos décimas porque lo, lo, lo ha demostrado. Bueno, Fran Machuca, a ver si aparece, hostia. <risa> Estaría bien, hay que invocarlo. Bueno, creo creo que Fran, la, las últimas noticias que tengo es que eh, viene, o sea, ya le queda poco. Ya la famosa obra del Escorial que está haciendo en su casa parece ser que ya está llegando a un punto en el que en el que ya tiene, creo que ya tiene internet. Ya solo tiene que eh, llevarse el ordenador de la, de la casa vieja la nueva y montar todo. Yo creo que. Yo espero que esta semana quizás no, pero yo creo que la que viene aparezca el gran Frank Machuca. Nuestro, como siempre digo, nuestro Bernie Eccleston particular. Bueno, y una mierda, porque viene de cleston lo que se dice es que era un. <ríe> sinvergüenza. Y, y nada más lejos de lo que es en Machuca, que es una bellísima persona. Además de verdad, sin broma ninguna. Bueno. Pues de momento vemos esa pole provisional eh, para eh, terminando. Diego Troitas, que está ahí a la zaga a una décima. El italiano Muquieto se ha upado hasta la tercera posición. Muy, muy cerquita está Tony del italiano, menos de una centésima. Eh, en cuarta posición, Alejandro Tomeno es quinto, Ra coyote P6, Rubén séptimo, Jorge Hernández octavo, Baudonés. Paco Donés, noveno y el top ten lo cerraría eh, Peixoto. Todos en seis décimas, ¿eh? Está la cosa ahí muy, muy apurada. Vale, oye, ¿quién añadimos? ¿O falta alguien aquí en la encuesta? ¿A quién podemos añadir? A ver, de los que están arriba me falta alguno. Diego está, Diego Troitas. Vamos a añadir a Diego Troitas, por si queréis votarle a alguien. Vamos a ver. A ver si. Hombre, pues eh... <ríe> es que, eh, Bauer, no, no es mala idea, pero bueno, como la primera ronda fue tan accidentada, hubo, ya te digo, tanta ofusividad por parte de los pilotos y yo creo que ahí la gente estuvo muy caliente, pues, joder, hacer una encuesta ahora en plan, <ríe> ¿quién se va a dar las hostias? <ríe> no lo veo. Pero quizás eh, cuando dentro de un par de rondas... La gente a lo mejor se haya calmado un poquillo más. Eh, bueno, pues, pues tal. Bueno. Vale, vale. Te perdone. Eh, bueno, como decíamos, vamos a quitar la encuesta. Luego la ponemos otra vez. La iré poniendo a lo largo de toda la carrera. Para los que no hayáis votado, podáis votar todavía. Y bueno, y a lo mejor eh, pues hay algún piloto que nos sorprende. Y oye, hay que meterle. Bueno. Pues nada, cuando va terminando ya la quali vemos que Cheminando sigue sigue dominando esta esta clasificación con 1-22-2. Vaya máquina Cheminator, bueno, ya ahí lo veis. Pues pole para él con 1-22-2. Muy cerquita a, a una décima, tenemos a Diego Troitas del Calysian Team. Aquí luego gallegos la verdad que tienen power, ¿eh? porque luego tenemos ahí a Tony Santa Clara y a Luis Pesoto. El italiano Ma, Ma, Mateo macheto del sin Race también súper cerca de detroitas menos de media décima a continuación cuarto Tony santa clara quinto coyote sexto Tomeno séptimo rubén márquez jorge Hernando, octavo p 9 para peixoto cerraría el top ten pacodones a continuación rob rob benjamín chica décimo tercera posición para de luca el portugués nunes décimo cuarto décimo quinto pero ramos p 16 max Servin continuación Xavi López, Lorenzo Llenari, Camaño. Vigísima posición para Pedro Plaza. 21 sería Guillén Lorca. Y hasta aquí hemos podido leer, señores. Ezequiel se marcó en un carrero en esta, en esta pista con los VTCR, recojonante. Pero luchando con el portugués Orlando. Bueno, aquí no están los portugueses. Porque como no son VTCR, es que parece que solo se apuntan a eso los tíos. Bueno, va a empezar la carrera. Y aprovechamos si queréis este, este warm-up. Y, y repasamos cómo está la clasificación después de la, de la carrera de, de la semana pasada, de la primera ronda. Ya tenemos al gran Tony Santa Clara con aquel final épico. La verdad que hizo muy buena carrera. Fue segundo en la primera manga y ganó en extremis la la última, la segunda. Perdón. Eh, en segunda posición eh, está C que ganó la primera manga, pero eh, tuvo algún incidente, creo recordar, en la segunda manga y no pudo bueno, pues ir a, estar a la altura de la primera. Tercero sería Alessandro Di Luca, que terminó segundo en esa última manga que perdió la victoria en Extremis con Tony. Eh, cuarto sería Pedro Ramos. A continuación, Rob Rod de zona de carreras. El borneo Benjamin Chicac, con 26 puntos era sexto, Alejandro Tomeno, séptimo, Pedro, plaza octavo, P9 para Laura, Coyote, el top ten, lo cerraría Diego Troitas con 19 puntos, empatado con Coyote. Su compañero de equipo Camaño a continuación duodécima eh, posición para Max Tervin eh, P13 para Marco Fernández, Hernán Luis Peixoto en P14, Paco Dones 15, Netaleno Nietzsche 16, 17, Nunes, 18 Oliver García, eh, eh, Chica que es Bonia Zegovina. aunque por lo que Aunque no sé, pero porque en el Discord escriben un español perfecto. Pero bueno, es, es posible que sea como Takazagua. Que es que viva aquí, no lo sé, pero, pero la, la bandera es de Bosnia y el nombre lo parece también. El 18 sería, bueno, a partir del 17, de todo, del 18 son gente que no han corrido, realmente. Oliver García que se ha inscrito, pero no podía correr hoy. Luis Artiles que debuta hoy. Enrique González que debuta hoy. Rasta Racing que no, no ha aparecido. y que debuta hoy. Sebastián Martot que, hoy, que sí corrió la primera ronda, yo hoy no. Jorge eh, Hernández que corre hoy y por último pues están los sancionados la primera carrera con eso fue su vida pero bueno que esperamos que seguro que hoy van a hacerlo mucho mejor y van a ir más tranquilos Mucheto, eh, Farenaki y guillem lorca bueno vamos a volver a pista que debe estar acabando ya eh, esta esta este warm-up Os recordamos ahí en la, la encuesta Vamos a ver. Os animáis a votar un poquillo más. Ya os digo, si falta hoy. Terminatrix o como te llames. ¿Has votado hoy? a votado a es Si quiere votar a Terminando, signo admiración, bote Espacio 4. <risa> ¿Vale? Cantale el feliz cumpleaños a Guillén Lorca. ¿Quieres? Si quieres, metemos a Guillem Lorca. Lo que pasa es que vas a ir muy atrás. ¿eh? Pues feliz cumpleaños para Guillem, que, que es su día, según dice Terminate Tricks. Joder, os ponéis unos nicks que la virgen. <risa> Pero bueno, cada uno oye. Bueno, señores. Esto se va acabando. Los pilotos ya preparándose en la parrilla, 30 segundos tienen la culpa, aquí tenéis una vista de esta salchicha, podemos decir, con esas dos chicas que hemos comentado tan, tan peligrosas, vamos a ver, esperemos que la primera curva haya mucha, mucha, pero mucha, mucha, pero mucha, mucha eh, tranquilidad, ¿vale? Vamos a ver estos pilotos. Aquí vemos la vista del vehículo de Tony Santa Clara, se conforma la parrilla. Se ha caído algún piloto porque 27. No sé quién se ha podido caer. Bueno señores, se da salida. Ahí vemos a emparejado con Diego Troitas, que se hace con el interior. Ojo con Tony, que ya es P3. Bueno, bueno, pegado al culo de. del Audi de Troitas. De momento, esta primera curva parece que es muy limpia. Muy bien, así me gusta. Mucha calma. Quedan todavía 19 minutos y medio. Bueno. Dieguito, vamos con. Vamos, Kiki, coño, va. <risa> no. Bueno, eh, pues ahora que estáis hablando un poco. Eh, si queréis votar a vuestro piloto favorito <ríe> estoy muy pesado con la encuesta pero es que me mola mucho si queréis votar a vuestro piloto favorito escribid seis una admiración bote espacio y el número de la lista que tenéis si falta alguno veis que ahí no está vuestro piloto favorito me lo escribís en el chat y lo añadimos porque veo que aquí que estáis animando y tal pero pero sí que, está bien que animéis pero lo, los ánimos se dan votando Eso, a la democracia es así amigos bueno eh, de momento, Diego Troitas, que se ha hecho con esa primera posición. Ojo que terminando, no, le va, no se lo va a poner fácil. Tony ya es tercero. El italiano quieto cuarto. Bueno, bueno, bueno. Este grupito parece ser que están bastante igualado Yo creo que en esta vista subjetiva se puede apreciar bastante bien. Bueno, bueno, bueno. Tony intentando hacer el interior a Diego. Ojo que Chermi recupera la primera posición. Diego la aguanta la apuesta a Tony. Ha estado ahí la cosa muy apretada. O sé sea que no quiero, ¿no? Pero un poco de salseo. Bueno, pues sí, el salseo va a ver El salseo va a ver Bueno, pues aquí vemos a Tony. Ahí acosando a Diego Troitas del Galician Team. Entre gallegos anda el juego. Hola, muy cerquita de. Muy cerquita de Diego. Aquí vemos la distancia que es. Poquísima, ojo que se lanza. Vamos a ver. Bueno, no, no, se lanza, pero no. Se lanza, pero no. No, no, no, no. Ahí ha sido un poco eh, anticipado. Ahí se ha anticipado demasiado Tony. Y ahora eso ha dado como, como consecuencia. Que bueno, que, que se le acerca un poco más el, el italiano muy quieto. Bueno. Bueno. Joaquín, ¿cuál es tu piloto favorito? Vótale. Vótale, Joaquín. Y Dieguito, lo mismo. Votad a vuestro piloto favorito. Es súper fácil. Votáis ahí al, al, de esa lista al que más os guste. Vota Joaquín, tío. Te lo está diciendo Dieguito. Pero bueno, si Dieguito no quiere votar tampoco, ni Joaquín quiere votar, ¿por qué le vamos a hacer? La vida es así. Bueno, volvemos a carrera. Ojo ahí que Diego eh, se ha salido de pista. Ha votado por genial, Dieguito. Que... Eh, se agradece. Eh, Diego Troitas, que ha caído hasta la cuarta posición. Vemos que ya eh, terminando, está poniendo tierra de por medio. Dos segundos le separan de Tony Santa Clara. Ojo que Tony tiene muy cerquita al italiano, muy quieto. Y Troitas, pues va a tener que ahora remontar. Tiene detrás a Raúl Coyote. Vamos a ver la vista. Desde el morro, el frontal del Audi TT de Diego. Ojo que. Ojo que, que, que Tony está en lucha con el italiano muy quieto, Que muy quieto no está, se mueve mucho. La verdad, le está dando aquí hoy un poco la tarde. Uy, madre mía, ahí apurando hasta el último centímetro Tony con Ezequiel. Chermi ya tiene algún doblado. Me imagino que será Marcos Fernández, no sé quién es, pero ya se está contando con un doblado, parece ser. Bueno, y Chermi va a cerrar su quinta vuelta, cuarta vuelta, perdón, en primera posición, 2 segundos, 7 de ventaja sobre eh, Tony Santa Clara. Troitas impactó contra uno de los barriles lleno de naranjas, pero se ha perdido posición. Joder, pues una pena. En fin. Vamos a ver por detrás cómo están las luchas. Vamos a hacer un repaso de atrás hacia adelante cuando llevamos cinco minutos de carrera. Marco Fernández cierra ahora mismo eh, este pelotón. Ojo que lleva un golpe, un impacto bastante importante en el, en el morro, como veis. Bueno, y en el lateral. Yo creo que también se ha dado con el, con los botes de naranjas. Eh, Luis Artiles, que debuta hoy en la Fanny Cup del Canarias Team P26. Camaño. Ahí le tenemos de Galicia Antín, compañero de equipo de Diego Troitas, P25. El italiano Nietzsche, P24. El bono Benjamín Chicac, en 23 posición. Felipe Farinaki, ahí le tenemos luchando por la segunda posición con Pedro Plaza. Ahí tenemos José María Villegas, de, del Goma Quemada. Saludo aquí a los, un saludo para los amigos de coma Quemada en P20. Enrique González, P19 aquí el tocayo. Poco a poco pues subiendo posiciones. Guillén Yorca. Ahí le tenemos al final de ese grupo. Decimos toda posición. Ángel Carrillo, decimos séptimo. A continuación, decimos esta posición para xavi López, que ya es decimo quinto. Max Zervin, el italiano. Décimo cuarto, Luis peixoto del cacahuete Team Oreca, compañero de equipo de Tony Santa Clara. Décimo tercero, Rob Rob de zona de carreras. Décimo segundo, P11 para Alessandro de Luca, el italiano. El portugués Sergio Nunes ya sería eh, top ten Paco Dones, de zona de carreras también, 9, ¿no? Rubén Márquez, ahí le tenemos del calvos Racing Team. Octavo, el gran Alejandro Tomeno. Ahí le tenemos a ver si tiene más suerte que la semana pasada. Séptimo, Troitas. Después de ese percance con, con esos barriles naranja, acá está hasta la P6. Vamos a ver si puede remontar. Ahí le vemos luchando con Jorge Hernández en P5. Cuarta posición para Raúl. Racoyote. Y ahora, bueno, tercera posición para Tony Santa Clara que ha perdido esa segunda posición en favor del italiano muy quieto aquí vemos la distancia que le separa con Tony. Bueno, Tony ahí está lo, lo veamos buscando hueco y líder indiscutible con más de 3 segundos de ventaja el gran Ezequiel terminando de virtual Racing Girona, el piloto argentino. Bueno, pues al igual que en la primera ronda la semana pasada en Nürburgring, pues demostrando un dominio absoluto cuando quedan Todavía 12 minutos, pues ya la distancia, si no pasa nada. 3 minutos y medio, 3 segundos y medio, ojo. Troitas, tiene daños. ¿Lo puedes ver, que Ress, en el portal web? Tiene daños, eh, Troitas, vamos a ver. No le indica, ¿eh? ¿eh? Sí, se supone que te lo dice, pero no veo... Le da un 0% de daños, ¿eh? A Troitas, no tiene, debe ser daño, eh, pero no estético, quiero decir, no, no tiene daños ni... Ni de motor, ni de transmisión, ni de aerodinámica, ni trasera, ni de delantera. Así que, de momento, eso es lo que hay. Bueno, Tony Santa Clara que sigue acosando al italiano, muy quieto, para recuperar esa P2. Ahí vemos en la vista subjetiva esa diferencia de dos décimas y media. Vamos a ver, Tony. Si es capaz de acosar al piloto italiano y recuperar esa segunda posición, bueno, bueno, vemos Ahí Tony lanzándose, intentando buscando el paralelo, pero no lo consigue. Vamos a ver si ahora aquí a la entrada del segundo sector sale mejor de esta curva Tony, pero parece, parece que no, sigue esa distancia. De dos décimas aproximadamente, una y media ahora mismo en estos momentos. lo italiano muy quieto. Vamos a ver, ahora se tira por el interior. Tony, parece ser que. Uy, uy, uy. Parece ser que ahora tiene algo de ventaja Tony. Paralelo en estos momentos. Ahí le vemos llegar. Interior de nuevo para Tony. Pero ojo porque ahora viene curva. Oh, no, pues. Pues se ha hecho con esa segunda posición Tony. Bueno, genial ese adelantamiento. Vamos a ver la repetición. Ahí como Tony en la subida al segundo sector se ponía en paralelo con el italiano muy quieto y le, le aguantaba el envite durante varias curvas, siempre el interior para Tony, hasta que en esta última, en la curva del paddock, se ha ido, como veis, se ha abierto mucho el italiano. Circunstancia que ha aprovechado Tony para recuperar esa segunda posición. Volvemos a la emisión en directo. Y ahí tenemos Tony que ya está a cuatro segundos de terminando. Ojo que, que Tony lo que lleva detrás es cosa fina. Tiene ahí este grupito. Que cierra Jorge Hernández. A continuación Raúl Coyote y el italiano muy quieto. Ojo que, que aquí no está nada decidido en estos nueve minutos que quedan. Menudo trenecito. Bueno bueno el italiano está de nuevo intentándolo acosar a Tony para recuperar esa segunda posición. Bueno bueno bueno bueno. Pero ya te digo no no no pueden perder ni una décima porque tienen detrás a Coyote. Ya, Jorge Hernández. Bueno, de momento Tony templando nervios ahí, aguantando a esta jauría que lleva detrás y terminando que vuelta a vuelta pues sigue incrementando. Cuatro décimas más que ha metido a este grupo. Ya está en cuatro segundos y medio. Interior para Tony, la chicán. Bueno, de momento sin problemas. Va subiendo por la Semperit Curve. Ahora se dirige a la Noxtein, Bueno, encaran la recta. Queda acceso al segundo sector. A fondo. Hasta la Oxlaife. El bucle este. Que está arriba del todo. Esto es Oslaife. Vemos ahí que el italiano no se despega de Tony. Ahora van hacia la curva del paddock. Aquí ha sido donde antes le ha adelantado Tony. A Muquieto. Y después de la curva del paddock viene la Chicane. Y ya curva a izquierdas y recta de meta. Y bueno, cinco segundos ya para para terminando vuelta a vuelta como un martillo. Está claro que. Está claro que el dominio de Chermi es incuestionable. Bueno, vamos a ver qué hay por detrás. Por detrás vemos aquí una lucha. En este grupito, vamos a ver. De Guillem yorka con. Xavi López y Pedro Ramos, aquí les, les tenemos a los tres muy cerquita. Vale, vemos. Parece que Pedro no sé si lleva. No sé si es la pintura del coche así, pero parece que lleva un golpe. Pues este grupito que está luchando por la decimos esta posición que ocupa ahora mismo Guillem. Ojo que ahora mismo se ha producido ahí ese adelantamiento por parte de Pedro. ¡Buah! Oh, ¡Por delante! Pues siguen las hostilidades. Madre mía, si es que me voy y pasan cosas aquí. Muy cerca, todavía. Muy quieto de Tony. Bueno, bueno, bueno. Está teniendo aquí un enemigo... Bueno, enemigo, ¿no? Un contendiente a su altura, Tony. No se lo está poniendo nada fácil el italiano. Al jefe de filas del cacahuete team. Hostia, ¿qué me dice esto, mano? ¿Ha chocado? Pues ahí ya tenemos a Tomeno. Sí, vemos que lleva un golpe bastante importante en el lateral. guay, Y en el frontal. Una pena ahora que venía Tomeno recortando. Aunque tiene más de 4 segundos esa P5. Bueno, es que claro, es que estos barriles son la muerte totalmente. Son la muerte. Bueno, por detrás. Vamos a ver si. Vamos a ver si podemos. Vamos a subirnos al coche de Muquieto. Ahí vemos la distancia desde la vista subjetiva del italiano hasta el coche, hacia el coche de Tony. Bueno, ahora mismo una décima y media. Vamos a poner la vista aérea por si hay, no vaya a ser que nos perdamos un adelantamiento. Ahí vemos con un doblado. Muquieto que se ha hecho con la P2, aprovechando esa circunstancia. Tony que se va a hacer con el interior. Tony bueno bueno la jugada de Tony yo vamos a ver si ese doblado no le fastidia bueno veremos a ver se aparta ahora el doblado Tony hay un poco la verdad que con prudencia circunstancia que aprovecha bueno esto la verdad que es Estoy súper perdido. Estoy súper perdido ahora mismo. Vamos a repasar un poco la clasificación. Quedan cinco minutos. Ahí tenemos líder a cinco segundos. El argentino terminando. Vamos, dominador absoluto. P2 para Tony Santa Clara, que ahora consigue distanciarse un pelín del, de Mateo Muquieto, que le ha llevado toda la carrera por la calle de la amargura. Cuarta posición para Raúl Coyote. Alejandro Tomeno, que pese a ese incidente, pues ya se ha hecho con la P5. Muy bien por Alejandro, poco a poco para arriba. Alejandro de Luca, que también viene de remontada y es P6. El gallego Diego Troitas. A continuación, séptima posición. Rob Rob de zona de carreras. Ahí le tenemos octava posición. El otro integrante del cacahuete team, Luis Peixoto. Ahí le tenemos noveno. Top Ten, que cerraría Rubén Márquez con ese Audi fosforito Italiano Max en un décimo. Ángel Carrillo, duro décima posición. Xavi López, P14. El tocayo Enrique González, P15. decimos esta posición para José María Villegas del Team Goma Quemada. Pedro Plaza, ahí lo que le tenemos ahí luchando. Décimo sexto, décimo séptimo. La segunda manga lo doblegará a todos. Bueno, vamos a ver. Felipe Farinaki, décimo posición. Camaño, décimo noveno. Vigésima posición para Guillem Lorca. Benjamín Chicac, el Bosnio, posición 21. Luis Artiles, el Canarias 100, P22. Marco Fernández, P23. Y Sergio Nunes, que le han sacado bandera negra. Me imagino que Sergio, lo que ha pasado es que ha acumulado el máximo de sanciones y ha ido fuera. Jorge Hernández tampoco ha terminado. Y Gregorio Nietzsche, Tampoco ha terminado, pero bueno, efectivamente, bandera negra para Sergio Núñez Y bueno, le faltaba en P23 Marcos Fernández. Y bueno, ahí tenemos a Marcos, el morro también un poco perjudicado. Y bueno, pues quedan dos minutos. Vamos a ver qué pasa por aquí detrás. Tenemos la batalla por, por el último cajón del podio. Vemos que Coyote se ha acercado muchísimo al italiano Muquieto. Vamos a poner la vista subjetiva desde el Audi de Raúl Racoyote. Y vamos a ver si es capaz de inquietar al Italiano muy quieto. Queremos que ya está a casi dos segundos de Tony. O sea, misión imposible prácticamente en esta última vuelta. Bueno, queda esta y otra más, recuperarla. Y lo que le puede pasar es que lo pierda con respecto a Raúl Coyote. Bueno, lo que vemos es que eh, Alessandro de Luca acaba de adelantar a, a Tomeno y se ha hecho con la quinta posición, también gran remontada del italiano. Muy, muy buena carrera de Alessandro de Luca. Recuerda que quedó segundo en la segunda manga en Nurburgring la semana pasada. Vamos a ver si Tomeno es capaz de aguantarle y recuperarle algo de ventaja. Por detrás Pedro Plaza acaba de adelantar... Ups, ha un pequeño contacto porque estamos viendo entre José María Villegas y Farinaki. Le pasa ahora José María Villegas, el team Coma Quemada. Ojo que viene por detrás Pedro Plaza. Vamos a ver si es capaz de adelantar a Felipe Farinaki. Ahí vemos cómo le hace el paralelo. Poco a poco le va recortando, sí, sí lo que pasa es que tiene el interior farinaki, creo yo. Ahí les tenemos. No, no, no, se ha hecho claramente con la decimoquinta posición, Pedro Plaza. Y por delante, pues sigue la lucha entre Coyote y el italiano Mateo Mucchieto. Ahora parece que, que la distancia se ha ido a Marte medio segundo. Y vamos a acompañar a Chermino. Vamos a ver cómo le va a Cherminando. A ver si puedo poner la vista del copic, la, la chula que es esta, con el cableado y todo. Y bueno, pues nada, victoria triunfal desde luego para Cherminando. Ha levantado algo el golpe porque hace una vuelta se había llegado a estar a más de 5 segundos, ahora está a 4,3. Bueno, hace la curva de paddock. Y ya se dirige hacia la última chicán. Cuba izquierdas. Derecha. Luego izquierda. Y ya entrada a la recta de meta. Ahí tenemos a Grancher terminando bailando, como siempre. Victoria para Chermi. Vamos a ver cómo va la cosa por detrás. Ahora pasa Tony Santa cara 2 Mateo poquito ahora que ha aguantado la posición a Raúl Coyote. Alessandro de Luca que llega ahora en quinta, en quinta posición. Sexta posición. Uh, para Tomeno que está a punto de perderla con Diego Troitas. Peixoto que pasa ahora. Noveno, Rob Rob. Diego eh, Rubén Márquez, décimo. Max Levin, un décimo. Ángel Carrillo. 12, 13, Pedro Ramos, 14, cuando pase. Vamos a ver, tenemos ahí a, a José María Villegas. Seguido, ojo ahí, por Pedro Plaza y Farinaki. Vienen todos seguidos. Vienen todos muy juntitos. Y bueno. Vale, Luis Artiles... Aquí lo tenemos pasando ahora en toda posición. buen resultado en su primera carrera para el canario. Xavi López, décimo noveno. Guillem Llorca. Ups, Guillem ha debido tener algún percance. Uy, uy, uy. Parece que no va a llegar, Guillem. Ha sido adelantado por Marco García. Guillem, cuando te pase eso, dale escape. <risa> dale escape. Y Paco Dones, ¿qué hace tan abajo, Paco? ¿Algún percance también debe haber tenido? P21. Muy mala suerte para algunos pilotos, no sé qué le ha podido pasar en el último minuto a Guillem, pero bueno, esto es un poco la, lo que nos ha dado esta primera ronda, esta primera manga, bueno, ahora viene lo bueno, ya sabéis, segunda manga, el, eh, los diez primeros de esta carrera se invierten, por lo cual, terminando, saldrá eh, décimo, noveno Santa Clara, octavo Muquieto, séptimo Coyote, sexto De Luca, quinto Tomeno, cuarto troitas tercero peixoto noveno saldrá o sea, segundo saldrá rob rob y primero saldrá rubén márquez media horita donde además hay que recordar que el consumo y el desgaste está por dos ya vimos la semana pasada que el tema de, de las paradas eh, en box fue clave fue determinante yo creo que, que muchos pilotos habrán tomado nota y, o para conservar más más, más goma y más y gastar menos combustible o para entrar porque hubo, hubo pilotos que, que se la jugaron hombre gracias jesli bueno mientras tanto ahí tenéis la, la encuesta para que votéis a, a quién creéis que va a ser el, el piloto del día quién va a ser el piloto más espectacular o el más significativo, o el que mejor os caiga, o vuestro piloto que vais a muerte con él. Ya sabéis. Escribís ahí, sin una admiración, bote, espacio y el número. Y registramos el voto. Eh, si falta algún piloto. ¡Ostras, Guillem! ¡Te has quedado sin gasolina! Pues ahora, Guillem, ahora son 30 minutos. Tenlo en cuenta. Y pon más. <risa> Sí, jamón estiloso creo que es Guillermo sí. Creo que sí, ¿no? <risa> Me tengo que aprender todos vuestros nicks y vuestros nombres reales, es bastante complejo, <risa> pero bueno, no pasa nada, paso eso estamos. Eh... Vale, correcto, bien, bien. Bueno, pues vemos que aún van a salir algunos pilotos en el World Map. Vale, Pues bueno, nada, mala suerte, chicos nada, pues un consejo, eh, no sé si sigue aquí Edu, Edu Mil, pero recuerdo perfectamente un día hablando en el Discord, que se quedó sin gasolina eh, Fran Machuca y, y, y, y estábamos hablando por voz y Fran era, bueno es que para calcular y yo apuro a, al litro y creo que Edu dijo algo así como bueno yo siempre he hecho 5 litros de más <risa> algo así, no digo prefiero llevar claro lo que pasa como, como es tan, tan rápido, me alegro Artiles que, de que esta carrera, bueno, pues haya sido un poco más tranquila que la primera y que haya disfrutado, que haya salido limpio. P-18 has hecho, creo, ¿no, Luis? Y bueno, pues eso. Por cierto, ahí tenéis a la derecha los próximos streaming que tenemos. Hoy, bueno, hoy tenemos la Fanny la, y el domingo tenemos la, el Spring Cup con los mazazos a las 5 de la tarde, que va a ser con los Porsche 911 Cup con ruedines, como diría Bauer. Eh, ¿En qué circuito Bauer? ¡Ostras! Se me va, tío. En, ah, en Motorland, eh, Aragón. ¿Vale? En Motorland, Aragón. El domingo a las 5 de la tarde, ¿vale? Con los Porsche 911. Si queréis la, la retransmisión, ya sabéis. Pasaros por aquí o me dais follow para que te avise, o lo que veáis. Bueno. Un... Bueno. Ahí cada uno... A mí, a mí me vendría mejor, ¿no? Para los que no tenemos manos, yo no me voy a quejar. No, yo no voy a correr tampoco, pero bueno. Bueno, chicos. Se va terminando el warm-up. Vamos a quitar la encuesta. Luego la pondremos otro ratillo. Y... Bueno, es que quedó un minuto. Y bueno. Vamos a ver qué tal... Esta parrilla invertida, recordar que terminando ahora saldrá en décima posición. Noveno será Tony Santa Clara. Y séptimo saldrá eh, Mateo Muquieto, el italiano. Que bueno, son el, el podio invertido. Y creo que P1 era Rubén Márquez, del, del Calvos ¿era Calvos Racing Team, algo así. Ahora, ahora lo veremos. Y señores, 17 segundos para que esto empiece. Luces en rojo. Efectivamente, Rubén Márquez primero, segundo Rob Rob y tercero Peixoto. Vamos a ver si Peixoto o Troitas que, y, y Tomeno que están ahora arriba con esta pared invertida tienen más suerte. Bueno, pues salen de momento, parece la salida sin complicaciones. Se abren todos los pilotos buscando el hueco. Vamos a ver. De momento Peixoto ya se ha hecho con la segunda posición. Bueno, de momento vuelve a perder la esa segunda posición con Marque Rob Rob que se ha hecho con el liderato. Ojo que troitas está también al acoso. Por detrás también vemos muy cerquita a Tomeno, al que no Tony ya ascendió hasta la séptima posición. Vamos a ver qué se cuece por aquí detrás. Terminando no consigue mejorar esa décima posición que tenía en la salida. Toca al fondo. Toca al fondo. O sino, Paco Dones, parece que ha podido ser. Luego Nietzsche en otra colisión. Sí, sí, me marca varias colisiones, pero las he visto tarde. Bueno, pues de momento, Rob Rob de zona de carreras se ha hecho con esa primera posición. Está tirando muy fuerte. Ya tiene un segundo de distancia con Luis Peixoto. Ahí tenemos al piloto gallego perseguido por Rubén Márquez, que salía en primera posición. Ha perdido dos puestos. Y Diego Troitas, que sigue conservando esa cuarta posición inicial. Y Tomeno, efectivamente, también quinta posición. Ojo que tiene detrás a Alexandre de Luca, que demostró la semana pasada ser muy rápido. Y, bueno, y hoy mismo en esta primera ronda, el italiano. Tony, sigue en séptima posición. Castañazo de Chermi. Bueno, madre mía, y tanto. Vaya impacto que lleva le ha pasado como creo como la semana pasada ¿eh? primera segunda ronda primera manga eh, brutal de buena y la segunda ya brutal pero de chunga eh, tener algún, algún problema pero bueno me juego lo que quieras es que chermi en media hora llega al top 10 ¿eh? seguro eh, que va destrozado eh, pero fíjate power eh, sí se está repitiendo el escenario efectivamente mira con todo lo que lleva chermi si me voy al monitor de años me dice 0% O sea, no sé si es que está roto el, el race control este o pero no no, no parece que, que tal bueno por delante seguimos enfocando a tony si tiene la posición Recordad que ha quedado segundo en la primera manga y ahora tiene bastantes papeletas para acabar arriba también no marca nada no Menos, ahí le tenemos P5. Vamos a ver si Alejandro tiene más suerte esta vez, no tiene ningún percance y puede mostrar esa velocidad que tiene, esa calidad. Seguro que sí. Matemo Quieto, el italiano. Aquí le tenemos desde la vista subjetiva en novena posición, no consigue tampoco mejorar. Ojo que está ahí en lucha con Tony. Parece que le ha adelantado. Tony ha caído un par de puestos. Recordad que estaba séptimo hace nada, ya está noveno. Bueno, pues batalla de nuevo entre Muquieto y Tony. Vamos a ver qué nos deparan estos dos que tanto nos han entretenido en la primera manga. Por detrás, aquí tenemos este grupito que cierra. Eh, Gregory, perdón, Enrique González, delante va Gregory Oniche. Pero es que detrás tienen a Chermi, ahí le tenemos a los cuatro, Chermi es el azul, el último. Enrique González buscando el hueco, aunque parece que tiene algo de, de lag, ¿no? Parece que se mueve un poco ahí. Che, mirando, ya, ya lo tiene encima. Aquí le podemos pasar a este grupo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Quién se ha ido? Enrique, precisamente. Precisamente Enrique. ¿O no? Sí, sí. Ha caído Enrique González. Hasta la P20 está reincorporándose. Sí, ha caído hasta, no, ha caído hasta P20. Sí, acaba de tener un percance, Enrique. Bueno. Raúl Coyote. Aquí le vemos. Acaba de ser adelantado por Muquieto y por Tony Santa Clara. Madre mía, estos ¡buah! No sé cómo tiene que estar el tema de, de los contactos. Oye, lo que estoy alucinando es que Sergio Núñez, no sé si no tomas allá, pero tiene otra vez bandera negra, no puede ser. Bueno. Repasamos un poco el estado. A ver. No me hace mucho caso hoy la realización. Vamos a ver si puedo cambiar aquí. Vale, pues ahí tenemos en primera posición, después de cuatro vueltas y algo más de cinco minutos transcurridos. Rob Rob, manteniéndose el liderato más de tres segundos de Luis Peixoto. Ahí le tenemos que acaba de pasar la curva Paddock, hacia la Chicán anterior a meta. P3 para Rubén Márquez. Ahí le tenemos. Vamos a ver si podemos poner. La comparación de tiempos, ahí está. Ángel Carrillo. A continuación, cuarta posición, ahí le tenemos Diego Troitas. Ahí tenemos P5. Ojo que Tomeno está allí. Y la ha adelantado. El italiano De Luca. Séptima posición. Y bueno aquí tenemos otra vez la lucha entre Mateo, Mateo Muquieto Octavo y ahí tenemos a Tony en novena posición. Ojo que estos. Bueno bueno, están todos muy muy muy cerquita. Creo que aquí eh, viendo la que los, los, los ritmos son muy parejos y que están todos más o menos rodando, rodando muy cerca. Aquí el tema de, de la parada en box se, se vamos se, se adivina clave. Se adivina que va a ser bastante importante. Ojo que Tony acaba de adelantar a quieto y ahora va a por De Luca, a por italiano. Ojo, madre mía, ahí Tony ha estado, no sé si ha llegado a tener contacto con Alessandro De Luca, lo poco le ha faltado. Bueno, a ver, bueno, de momento la chica parecía que iba a haber peligro. Pasan limpiamente todos, quieto que no, que no le da ni un respiro a Tony. Por delante, Rubén Márquez, muy pegadito a Luis Pesoto. Ojo que estos están jugando el segundo cajón del podio. Van subiendo por la Semperic Curve. Contacto aquí en la Noxtein. Y ya acceso a la recta que da inicio al segundo sector, vemos ahí a Rubén dándole las luces a Pisotto. Yo siempre he pensado que lo de dar las luces si sirve de algo. <ríe> no, no conozco ningún piloto que le den las luces y se aparte. A no ser que sea un doblado. Pero bueno. Ahí vemos la lucha entre Luis y Rubén. Un cacahuete contra un calvo. Cabo Racing Team contra Cacahuete eh, Timoreca. De momento se le sigue acercando Rubén. Vamos a ver cómo afrontan la chica De momento, bien, ningún problema. Se dirigen hacia la recta de meta. No sé si habrá aquí rebufo en, con estos coches. No, No, no, no, no sé si si A estas velocidades, 200 y pico, ¿no? Porque vemos que están marcando 230, 240, bueno, bueno, sí, sí. Vemos que sí, que efectivamente le intenta meter Rubén Márquez del vehículo, pero tenía el interior. Bueno, bueno, habéis visto ahí la jugada, vamos a ver la repetición. Aquí estábamos viendo cómo llegaban uno detrás del otro, pasando por la recta de meta, cómo... Rubén aprovechaba el rebufo que le dejaba Luis, intentaba hacerle paralelo por la izquierda y en la chicane Luis se, se iba por por fuera y Rubén eh, levantaba un poco el pie. Lo cual, bueno, pues creo que al final no, no tiene una repercusión grande. Vemos que Rubén sigue a dos décimas de Peixoto, se le acerca muchísimo. Bueno, está, está Peixoto. Mmm, Intratable, está um, súper rocoso. Ojo que por detrás se acercan Ángel Carrillo y Tomeno. Y al final la lucha que están llevando Peixoto y Márquez les puede costar que, que alguien más se una a la fiesta. Efectivamente ya tenemos a Ángel Carrillo. Por detrás Tomeno Troitas y de Luca. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver ahora si Rubén hace un nuevo intento. De momento sigue allá rebufo. De Peixoto se abre de nuevo. Parece que llega con más velocidad. Rubén se hace con la segunda posición. Muy bueno el adelantamiento. Vamos a ver la repetición. Creo que esta vez le ha salido a Rubén correctamente, perfectamente la jugada. Aquí veamos cómo se preparaba el adelantamiento como se iba hacia la izquierda y entraba antes a la curva a la chicán y se hacía con esa segunda posición pero ojo que es que es que Luis no lo va a dejar Luis no lo va a dejar pero bueno bueno es que se le, se le está echando encima Ángel a Luis también tomeno que no querrá perderse la fiesta bueno, esta segunda posición va a estar muy, muy cara. Bueno, se quedan 18 minutos, 8 vueltas. Pues sí, sí, he eh, visto. Rubén está haciendo, de luego, una segunda manga espectacular. De luego, mmm, ha estado detrás de Luis, que es un piloto muy duro y muy consistente, y se ha hecho con esa segunda posición. O sea, muy, muy, muy grande, Rubiño, como tú dices. Bien por él. Sí, sí, Bernat, ha sido, ha sido espectacular. Ha sido muy bonita la lucha entre los dos, dos pilotos muy rápidos y muy duros además. Vemos que ambos ya se han vuelto a distanciar un poco de Ángel Carrillo, que vemos que ahora pierde la posición, creo yo. A ver, se si actualiza. Sí, efectivamente, acaba de adelantar el terreno de Luca. Ojo con De Luca, que es muy rápido. Eh, está a, dos, a casi tres segundos. De Peixoto y vamos, lo veo perfectamente capaz de llegar, ¿eh? Tomeno también se ha hecho con la quinta posición. Adelantado a Ángel Carrillo, Tony Santa Clara ya es séptimo. Bueno, es que este grupo mires donde mires, hay lucha y hay espectáculo. Bueno, es que como fijaros cómo bajan aquí, cómo se dirigen hacia la curva de paddock Bueno, ahí es que veis siete coches, cualquiera de ellos. Eh, puede puede hacerse con esa segunda posición brutal hombre Ariel buenas noches bienvenido el gran Ariel Zatoni para el que no lo conozca un grande y el que lo conoce pues ya sabe que es un grande bueno ya que estamos aquí Ariel hay que votar Ariel votame al, al piloto del día quién crees tú que aunque acabas de llegar pero tú eres viendo cómo está ya eh, la eh, la torre de la de clasificación de la izquierda, tú ya puedes saber quién es el piloto del día. Perfectamente. Escribes ahí, signo una admiración, bote, espacio y un número, y el número de, del piloto que tiene a la izquierda. Si hay algún piloto que, no, ten, que no, no tengamos, no pasa nada. Lo dices y lo añadimos, sin ningún problema. ¿Vale? Oye, pues quiero añadir a Kevin Fernández, que no está. Pues yo lo añadiría, pero es que no es el caso. ¿Vale? Bueno, quitamos la encuesta, seguimos para adelante. Y tomeno, que está ahí acosando al italiano de Lucaya. Uy, práctica. Se ha hecho con la posición. Se ha hecho con la posición. No, la aguanta. La aguanta el italiano. ¿no? SP4. Es que son el mismo coche. Me cuesta mucho distinguirlos. Cuál es cuál. Pero bueno, Tomeno tiene ahí esa cuarta posición al alcance. Muy bien, gracias Víctor. Por ese voto vale luego Ariel luego te pongo otra vez en la, el cartelito con los con los votos joder vamos a ver si Tomeno es capaz de recortar esa, esa menos de esa décima al italiano de Luca ahí lo tenemos en paralelo vamos de momento bueno es que está fíjate está el el overlay cambiando quinto cuarto quinto cuarto quinto cuarto bueno ha cometido un fallo el italiano se hace ahora con la cuarta posición Alejandro Tomeno Buah, riquísimo ese adelantamiento. Muy bien por Alejandro. Grandísimo. Tomeno. Y ahora que le queda lo difícil: que es despegarse del italiano, claro. Ojo. Ahí le tenemos. Vamos a ver qué, qué hay por detrás. Mateo Muquieto. Ahí le tenemos. A la casi captura de Tony. Estos dos llevan toda la carrera luchando. Le acaba de adelantar, ahí le veis el azul clarito a Tony. Pero ojo, que es que además se está metiendo Diego Troitas. De momento Diego parece que ha dejado un poco de hueco a estos dos. Vamos a ver si Tony es capaz de recuperar esa séptima posición. Mateo muy quieto es que... Muquieto. O sea, yo no sé decir... ¡Oh! Uy, uy, uy, uy, uy, uy, Mateo muy, muy chieto. Ha tenido esa salida ahí en la Chicán. Va a perder muchos puestos. Le va a dar un poco de, de oxígeno y tranquilidad a Tony. Pero ojo que Tony es que tiene detrás a Diego Troitas. ¿eh? Tampoco se puede descuidar. Gallego contra Gallego. Bueno, se adelanta ahora en estos momentos Tony Ángel Carrillo que también ha sido adelantado por troitas en estos momentos los melocotones duros como piedras Tomé, o sea, por la p3 vamos a ver yo a partir de aquí macho lo siento pero ya yo entre Tomeno, peisoto peixoto rubiño y rob lo siento pero no, no puedo elegir son todos como mis hijos no no los quiero a todos igual o sea, ya de Luca no porque lleva poco con nosotros pero cuando lleve dos campeonatos también lo corre mucho entonces ya ha llegado, ya ha llegado Tomeno, a partir de aquí yo ya cierro los ojos y que, que gane el mejor. Pero ostras, bueno, ojo que, que Tomeno. Eso de llegar a la tercera posición, si se quita de en de, de Luca, que le va a hacer un interior seguramente ahora. Bueno, y se lo ha hecho efectivamente. La ha hecho con la cuarta posición. Se la devuelve. Creo que le está haciendo el lacito ahora Tomeno. Ojo que.. ¿Quién tiene detrás? Tiene un doblado, ¿no? Es azul, es un doblado, porque no aparece en la clasificación. Ha de ser imparcial. La verdad que no. <risa> o sea, si lo bato, hablaba bien siempre de Alonso, aunque no correspondiese, yo no tengo por qué ser imparcial. Ahora, quiero serlo. El forofismo en el chat. Bueno, bueno, Ariel, esa, esa chicana ha sido brutal. Bueno, dentro de poco tienen que empezar ya la, la, las paradas. Oniche le da, mira, Gregorio Oniche debe tener algún problema. Sí que me da daños el piloto italiano. Un, eh, da daños en el motor, tiene como el 46% de rendimiento de motor que ha perdido, así que Uniche, bueno, pues, que se conforme con terminar, porque además el motor no tiene reparación, ya sabéis que Race Room puedes entrar a reparar aerodinámica y eh, suspensiones, pero lo que es transmisión y, y motor, no hay. Bueno, vale, te, a ver te pongo la encuesta Ariel, esa, esa es, eh, ya sabes, signo de admiración, bote, espacio y el, el, el piloto, que está Chermi décimo, vamos a verlo, ahí tenemos, aquí la encuesta, ahí tenemos a Chermi, con, efectivamente, como os dije, cuando tuve estuvo ese, ese percance que fue prácticamente eh, no había transcurrido todavía una vuelta. Chermi bueno, seguro que remonta y se pone en top 10 fijo. Vemos ya están entrando pilotos a boxes. Vemos que ya ha entrado algún piloto. No sé si será Enrique González, ¿no? Quiere entrado Farinaki. No, quién ha entrado. Vamos a ver si lo encontramos, Guillén Lorca. Lorca, perdón, Pedro Nolo Ramos. Ángel Carrillo, bueno, pues ahí le tenemos en boxes, ya están entrando más pilotos, quedan 10 minutos, y señores, o ahorrar, o cambiar, o ahorrar combustible, ahorrar neumáticos, o cambiar neumáticos, lo que queráis. Bueno, repasamos un poco la clasificación cuando quedan 10 minutos, creo que es un buen momento ahora que están entrando todos los pilotos, Sergio Núñez, descalificado con bandera negra. José María Villegas, también descalificado, bandera negra. Paco Dones, abandono. Benjamín Chicac, otro abandono. Luis Artiles, una pena, en su debut, abandono. Max Servin, el italiano, abandono. Gego nietzsche que había tenido, como decíamos, daños en el motor, pero es que también bandera negra. P20, Felipe Farinaki. Ahí vemos también, con el morro bastante golpeado, Ángel Carrillo, ahí lo tenemos repostando. Enrique González, que se ha pasado la parada. Esto es un poco la inexperiencia. Ahí vemos. A ver, Enrique. Sale, ya sale. ¿Qué hace? Yo creo que Enrique no tiene mucha experiencia o algo, porque eso que ha hecho ahí muy extraño, ¿no? Marcha atrás, marcha adelante. ¿Qué hace? Bueno, señores, eh, Enrique González termina su. Su participación ha debido tener algún problema extraño. Hombre, Fran, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues seguimos. Mateo Muquieto, que estuvo luchando con Tony hasta hace unas vueltas por esa séptima posición, es décimo séptimo. Andrés, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Dónde está Machuca? ¿Dónde está Machuca? Bueno. No, no, ¿Eso no es Machuca? Ese eh, es Fran Martínez. <ríe> Marcos Fernández, decimoquinta posición. Guillén Yorca, decimos sexto. Se me ha escapado. Decimo cuarto Pedro Ramos. P13, Raúl Coyote. Camaño, de Galicia Antín, duodécimo. P11, Xavi López. Top ten para Pedro Plaza. Chermi, que ya es noveno. Buenísima remontada del grandísimo piloto argentino de VRG. Jorge Hernández, octavo, séptimo, en este pelotón. Porque ya van todos juntos, digo, Troitas, eh, que es esto, quinto que es tomeno, Tony Santa Clara, que es cuarto. Y ojo, ya lo decíamos, Alessandro de Luca, que la semana pasada demostró ser muy rápido. Ahí vemos cómo no solamente le ha levantado esa, esa quinta posición a Tomeno, sino también. O sea, la cuarta Tomeno, sino también el último cajón de podio a Tony. Vamos a ver si Tony es capaz de recuperar. Y luego, segunda posición para Peisoto, a casi 3 segundos del terreno de Lucas. Si Luis se lo monta bien, puede puede quedarse con esa segunda plaza. Y Rubén Márquez Rubiño, del Cabo Racing de de Racing RS, con una ventaja de 7 segundos y medio, líder provisional. Pero vamos, todo pinta que si no tiene ningún percance, eh, no, que no tiene por qué, porque puede ir con, con relativa tranquilidad. Ahí tiene un doblado, por cierto. Por cierto, a oh, Guillem yorka descalificado, bandera negra por ignorar un, un, una sanción, ¿no? Un drive-through. Guillem, cuando veas esto, cuando te marquen un drive-through y vas para boxes, tienes que pedir parada, como si fueras a pedir neumáticos o, o, o pides parada. Y entonces te saldrá una opción por defecto que pondrá drive-through, pues lo tienes que marcar que se quede en verde, como cuando seleccionas un, un tipo de, de parada. Y entonces te la contará al pasar. Esto es súper típico. Pasa mucho, ¿no? Con. Pasa, pasa mucho con, con los pilotos que, que, que nunca han hecho un drive-thru. Bueno. ¿Qué pasa con el Juan Hernández? Cuidado con los plomos, ¿qué pasa? Ahí lo tenemos. P7 para el piloto de zona de carreras. Se va a hacer con la P6. Ahora acaba de adelantar. A Chermi, pero Chermi creo que se la va a devolver en cuanto pueda. No creo que el piloto argentino esté por la labor de regalar puestos. Me ha contado la vuelta antes, ha la vuelta antes de entrar a boxes. Pero eh, eh, eh, anda, ha salido aquí, eh, Guillem. Ahora lo tienes configurado. Hostias, pues entonces es raro, porque es que ha salido aquí que, era, que ha sido por no cumplir un drive-thru. Ha salido el, el cartelito. Ya no lo sé si es un fallo, un bug del juego. No lo sé. Por apurar. Ostras. Por apurar, ostras, pues ya que pues mira, eso no lo sabía yo. O sea que sí, te da, creo que te da dos o tres vueltas, ¿no? De, te permite otro, dos o tres vueltas para cumplir, pero hostia, no sabía que, que igual no te cuenta la vuelta desde donde uno piensa, a lo mejor la cuenta desde la vuelta anterior. ¿Qué le pasó a Rob? Oh, ¿Qué le pasó a Rob? ¿Dónde está Rob? No lo veo, es que no lo veo ni aquí, P11. Vamos a ver si en contra noticia algo de Rob. Salida de pista. Ha sido una salida de pista. Bueno, vamos a ver qué pasa por detrás. En el grupito de Tomeno, Jorge Hernández, Troitas, Diego, Diego Troitas y Tony Santa Clara. Ahí vemos a Tomeno que ha caído hasta la séptima posición. Vamos a ver si Alejandro es capaz de rehacerse. E ir recuperando posiciones. Tony, que está al acoso. Del italiano de Luca intentando alcanzar el tercer cajón del podio. Vamos a ver. Vamos a poner la vista aérea. Ve a, a Tony intentando buscando el paralelo. Cuando se acercan a la curva de Osleife. Aquí arriba la tenemos. De momento no es capaz de mantener el paralelo. Bueno, se dirigen hacia la curva Paddock. Parece que el italiano está conteniendo bastante bien a Tony. A ese al, al, al team manager del Kacopete Team breca Y de momento se sube por los bordillos Tony. Parece que ha salido mejor, ¿eh? Parece que está traicionando mucho mejor Tony. Lleva más velocidad. Vamos a ver si es capaz de llegar con ventaja a la Chicán. Paralelo de los dos. Bueno, bueno, bueno, grandísima lucha. Wow, levanta a pie tony muy limpio no quiere no, no, no entiendo que no ha visto suficiente ventaja para jugarse en el chicán, pero ojo intenta el paralelo de nuevo se ha ido un poco largo vamos a ver quién sale mejor de esta curva bueno bueno bueno bueno bueno esta vista aérea nos da una idea de la situación tony lleva algo de ventaja sí señor Tony se hace con la tercera posición. Ahí tenemos al piloto gallego, a Super Tony, recuperando ese, ese cajón del podio. Pero ojo, ojo que, que De Luca le quiere volver la jugada cuando llegan a Oslaife. Bueno, Tony conserva el interior. Vamos a la curva Paddock. El interior parece claro para Tony todavía. Tiene suficiente ventaja. Una dos décimas sobre Alessandro De Luca. Chicando la trasera. Y vamos a ver si Tony ahora en esta recta puede tirar y poner distancia con el piloto italiano. Vamos a ver. Ahí tenemos el diferencial 3.5, 3.6. Ha salido un pelín mejor. Tony en esta recta. Ahí les tenemos. Cuatro décimas ya para Tony. Vamos Tony, tú puedes. Bueno, Tony intentando poner distancia. Y a Fe que lo está consiguiendo. Vamos a ver. Que por cierto está a dos segundos de, de su compañero de equipo de Peisoto. Ojo, eh, Quedan dos minutos y medio. No creo que. No creo que le dé tiempo a alcanzarlo. No, es imposible. bueno vamos a pasar un poquito vemos rubén márquez en esta en esta victoria que se va a llevar rubiño dominio desde el primer instante de esta segunda manga grandísimo rubén A más de cinco segundos tiene a luis peixoto del cacahuete timo Moreca y vemos a sumar por detrás a su jefe de filas al gran tony a un segundo 600, 700 ahora, luchando para aguantar a De Luca, ojo con el italiano, cinco décimas ahora, cinco y media, por detrás estamos viendo una lucha entre Tomeno y Troitas, vamos a ver estos dos, vemos Tomeno que le quiere hacer también el interior a Diego, Parece que lleva ventaja. Tomeno se hace con la P6. No. La ha perdido al final. Con Troitas. ¿Ha levantado? O que ¿O qué me he liado yo. Bueno. <risa> Volvemos aquí. A la lucha. Entre Tony y Alessandro de Luca. Parece que está estable. Medio segundo. Bueno, pues seguimos con Tomeno Y, y, y Troitas. Vamos a ver. ¿A cuánto está? Está muy lejos. Chermi está octavo. De Luca. Bueno, se la ha vuelto a echar encima. Dos décimas. Respecto a Tony. Cuba de paddock. Vamos, Tony. Aguántale. Vamos a ver. Esta es ya la última vuelta, Tony conserva ese, ese medio segundo, sale mucho mejor, con mucha más tracción, incrementando esa ventaja. Bueno, ya tiene un segundo a Luis, ¿eh? ¿Le meterá coche? ¿Queréis que, ¿Creéis que, que le podrá recortar a Tony? o ¿A Tony y a Luis? ¿Ocho décimas? ¿Le va a dejar pasar Luis? No lo creo, no lo creo. Ahora la, la distancia se va un poco al sitio. Vamos con Rubén Márquez, vamos a acompañarle... En estos últimos metros para celebrar su victoria, órdenes de equipo, no, no creo, ¿eh? no, no veo yo a Luis, <ríe> no lo veo, otros pilotos, pues no sé, pero Luis no, me da que no. Pero bueno, oye, órdenes de equipo hay en la Fórmula 1 en todos lados, o sea que, ¿por qué no? Bueno, últimas curvas ya para Rubiño, grandísima carrera esta segunda manga. De Rubén Márquez, enhorabuena al piloto. Es un en RS del Cabo Racing Team. Se dirige ya a la Chicán. De atrás, aquí le tenemos. Última curva, en cara recta de meta. Y ahí tenemos, dando las luces de bailando. Enhorabuena, a Rubén. Grandísimo el, el piloto español. Victoria para Rubén. A continuación, segunda posición para Peixoto. Tony Santa Clara, ojo con Tony. Pasa tercero. Cuarto. Ha sido de Luca. P5 para Tomeno. Buenísimo resultado también para él. 6. P6 para Jorge Hernández. Diego Troitas, séptimo. Pero Plaza, octavo. Raúl Racoyote, noveno. Bueno, cuando lleguen. Rob. Rob, Décimo. Camaño. Un décimo. Pero Ramos, 12. Chermi, al final aquello está la P, 13. Maqueteo Muquieto, 14. Xavi López, 15. Marco Fernández, 16. Ángel Carrillo, 17. Y Felipe Farinaki, 18. Bueno, chicos, os queda unos minutillos. ¿Quién me ha quitado un follow, tío? Yo tenía 120 hace un momento. Bueno. Eh... <ríe> eh, bueno. Eh... Nada, que... Que podéis votar. Ya termina la carrera. Ahí tenéis los pilotos que os propongo. No, eh, eh, Guillem. Esto no tengo yo activado nada de. de. de sub ni nada de eso. Esto es free. Yo lo hago para mal arte Lo que sí te agradecería, eh, Guillem, es que me diera follow. Eso sí, dame un follow ahí enrollado. Dale ahí al. al. Al corazoncito ese morado y ya está. Ya follow y en paz, Guillem. No, te, no tengo activado nada de... Gracias, tío. No tengo activado nada de... de... De subs ni nada de eso. A lo mejor a futuro, yo que sé, algún día. Sí, no sé si lo haré. De momento esto lo hago porque me gusta y porque, bueno porque veo que a vosotros también. Entonces... Bueno, señores. Clasificación final. Rubén Márquez, victoria para el piloto del Cabo Racing Team. Segundo puesto del cajón para Peixoto. Y tercer puesto para Tony Santacada del Cacahuete. Team Oreca. Grandísimo resultado de los cacahuetes. La verdad que pueden estar contentos. Eh, eh, Tomeno P5, sexto Hernández. Digo, Troitas. Gracias por el follow, por cierto. Me ha saltado aquí. Hombre, Ariel. Hombre, Ariel, que tú no me hubieras no me hubieras dado follow ya. Tiene delito, Ariel. <ríe> Hombre. Bueno, eh, vamos a cerrar la encuesta, si os parece. Vamos a ver qué, qué ha salido. Y sale que el piloto del día elegido por vosotros ha sido Alejandro Tomeno, que además creo que sí se lo merece. Eh, ha estado muy bien, se ha, se ha llevado tres votos. Eh, el segundo puesto empatado, con dos votos han estado como piloto del día Tony Santa Clara y Enrique González. Y con un voto, Chermi y Luis Peisoto y Diego Troitas. Bueno, gente, pues esto es todo. Eh, este domingo ya sabéis que retransmito la, la Spring Cup de los mazazos, el domingo a las 5 de la tarde, hora española, Ariel. Y con los Porsche 911 eh, Cap en Motorland Aragón, ¿vale? Y el jueves que viene, otra vez, otra vez aquí. Así que nada, nos vemos en pista.